¿Cómo están? Podemos eh, ver a un perro intentando comerse un gato. Oye, tú, oh, pero señor, se abra a ir la gallina ahí, ahí mirando. Pero no, lo que vamos a hacer hoy es, voy a mostrarle mi configuración de controles para que tú también seas un pro en Dota. Ok, voy a mostrarle hoy chicos mi configuración de controles que yo creo que es muy muy muy buena para cuando estás empezando a jugar dota cuando principalmente se te pierden tus controles y te equivocas a veces a lanzar algún ítem algún skill o algo así ok vamos a ir a setting porque voy a mostrarle aquí bien eh, primero que todo yo uso siempre kit ok o sea eh, eso de autolanzamiento yo no lo uso porque con el KitKat simplemente cuando voy a autolanzarme algo pongo el cursor encima de mi héroe, puede ser aquí o aquí, y lo puedo lanzar sin ningún problema, ¿ok? KitKat, ¿ok? Aquí. Primer botón que uso para mis ítems es espacio. ¿Por qué espacio? Porque este dedo de aquí siempre, siempre está en la posición de espacio, ¿ok? O sea, tiene una reacción muy, muy rápida. Cuando tengas un ítem eh, que sea muy importante o que lo necesites mucho, simplemente ponlo en esa casilla, ¿ok? Aquí, que va a estar por la tecla espacio. Yo juego usando al, te dirán, pero al w, ¿What? what, ¿ok? Al, fíjense, uso al w, al e, al a, al s y al d. porque escogí esta configuración, ¿ok? Eh, excluyendo el espacio, al w está, es uno de los botones que también uso, usamos todos, ¿no? O sea, para lanzar eh, los skills, ¿ok? Al W, al E. Si se dan cuenta, está justo uno al lado del otro, ¿ve? ¿vale? Va a ser muy fácil eh, acceder a ellos. Mis dedos normalmente, ¿dónde están cuando juego Dota, ok? Mis dedos están en A, que es el botón que uso para atacar, que es muy bueno para hacer last hit, oh, o sea, para hacer último golpe, forzar ataque. Mi segundo dedo está en S, ¿ok? S, que es el botón de detener acción, y mi tercer dedo está en D que es el botón que yo tengo configurado para aprender habilidad ok presionas D y luego el botón del skill y los bradeas así de fácil un flashback aquí ¿okay? siempre tengo los dedos en D y mis tres ítems de abajo funcionan todos con al ok son estas mismas teclas pero con al ok así ves ven mis dedos siempre están en ASD y mis tres ítems de abajo los lanzo con ASD pero presionando Al al mismo tiempo, ¿ok? Estoy farmeando, ¿ok? Estoy farmeando, estoy farmeando. Necesito irme, ¿ok? A el mismo botón que tenía para forzar ataque pero solo oprimiendo Al ya puedo salir de ahí. No tuve que mover mis dedos hacia otros controles, hacia otros botones que estén más lejos, ¿ok? Estoy farmeando, farmeando, ¿ok? necesito forzar a alguien al S. El mismo botón que tenía para detener ataque me sirve para lanzar el ítem que tengo seleccionado, ¿ok? Simplemente apretando al cambiamos de botones que sirven para atacar, forzar y subir habilidad los usamos para lanzar ítem, ¿ok? Acá siempre la uso en espacio, ¿por qué? Porque es el botón de acción rápida, exactamente, es el que más rápido usamos, ¿bien? Aprender habilidad es muy muy importante que tengan un botón eh, en este caso yo uso D para aprender eh, habilidad. ¿Por qué? Porque digamos que estás peleando. O sea, estás peleando aquí. Y de momento, uff, subes de nivel. Necesitas, es, necesitas esa primera para ganar. Presionas D, primera y lanzas. ¿Ok? Lanzas el skill. En ese mismo momento no tienes que mover tu cursor hasta aquí y darte ese nuevo skill, igual pasa con el árbol de talentos tienes que tener otro botón para subgradear ese, ese, esa habilidad en el momento que la necesitas, porque eso te puede hacer ganar una teamfight ¿okay? eh, otra cosa que quería mostrarle, que esto es eh, por lo que le digo que le va a funcionar muy bien, simplemente miren aquí, estos controles están configurados para que estén en el mismo orden que están en tus dedos, ¿okay? recuerdas que tenías el dedo en A para forzar ataque, ¿okay? uff, ese axis y entonces justo aquí tienes el dedo en A siempre. Recuerda que al lado de A está S. O sea, no te vas a equivocar. Solo mirando aquí vas a saber dónde está. S está justo al lado de D. D está justo al lado de E. Y E está al lado de W, ok? Igual de todas las formas que lo busques, están en el mismo orden y va a ser muy muy fácil para ti encontrarlos. Ok. Por ejemplo, acabo de subir skill. Presionamos D. Y el skill que queremos upgradear, ok lo que necesitas en ese momento y ya ves aquí te dice 1 y 2 ok 2 1 2 aleatoriamente claro lo he hecho en este momento aleatoriamente lo mismo pasa con los primeros skills tus dedos están siempre muy cerca de tus primeros skills que son q w e exactamente los mismos de aquí en contexto los botones que usas para lanzar skill y para moverte atacar cancelar acción y aprender habilidad esos mismos botones combinados con alt lo puedes usar para lanzar tus ítems, de esa forma no vas a tener que sacar tus dedos de donde los tienes y así te va a ser más fácil encontrar los ítems. Vamos a tratar de lanzar eh, a este Axe, desaparecerlo, Axe con seis tarrasques, en cuestiones de nada, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es, blinqueamos, enchanclamos, silenciamos, tiramos ulti, no sé por qué no tiró el ulti, lo presioné, lo juro, ¿ok? Necesitamos hacerlo pollo. Ok, necesitamos tirar 9KB por X o Y razón, ok. Seguimos tirándole, lo volvemos a forcear, ok. Uff, le podemos hacer de todo simplemente sin mirar, porque sabemos dónde están nuestros ítems, ok. ¿Ven? Así de fácil, ¿qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar saltar con blindaga plantar esa rama feria detrás de él enchanclarlo en ese mismo eh, en esa misma rama feria silenciarlo y lanzarle eh, ulti, ok vamos allá eh, no es algo que vayas a aprender así de rápido pero te recomiendo que lo practiques mucho practique mucho esta configuración de controles O sea todo el tiempo que tú pierdas eh, mirando tu teclado, eh, cosas así, eh, puede provocar que mueras, puede provocar que muera un aliado, o puedes perder un kill, simplemente tienes que adaptarte a tu teclado, ok? Estaron muchos controles que no he puesto en este video, pero bueno, quería mostrarles solo los más importantes para mí, que son eh, lanzar tus ítems y skill rápidamente y no equivocarte, pero si quieren que les muestres mis demás controles, por favor, hágamelo saber aquí y lo estaré subiendo. Así que nos vemos y... Buenas partidas. G -G.